Buenas tardes, licenciado. Este, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que se trata sobre las ecuaciones de primer grado. En este, en este grupo están los integrantes eh, Nirel Diosta, Andrés Salazar y Jim Riqueto, mi persona. La definición de una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones denominados miembros y separados, elementos conocidos y datos desconocidos o incógnitas relacionadas mediante operaciones matemáticas. A continuación, mi compañero. hacer es convertir los números enteros en números quebrados, ves? luego vamos a multiplicar en x y denominador por denominador, una vez que tengamos esto vamos a pasar, el denominador va a pasar a multiplicar a los numeradores y ahí obtenemos lo que sería el resultado entonces ¿cómo lo organizaríamos? 3 por 12 menos 2x igual a 3 por 3x más 2 eh, 3 por 12 36 3 por 2x es igual a menos 6x porque tenemos el menos eh, colocamos el igual 3 por 3x 9x 3 más, eh, por 2 6 luego vamos a organizar las x eh, las variables hacia el lado izquierdo y los números enteros hacia el lado derecho como podemos ver en nuestro ejercicio está negativo así que vamos a multiplicarle por menos 1 una vez que cambia el signo de toda, la operación, de toda la operación vamos a pasar el 15 al otro lado a dividir 30 para 15 es igual a 2 a continuación mi compañero con la comprobación eh, eh, luego para hacer la comprobación Lo primero que hacemos es eh, Reemplazar x por su valor Luego multiplicamos en x Y denominador por denominador eh, eh, Hacemos la respectiva Resta o suma, dividimos Y eh, Muchas gracias por su atención Será hasta la próxima exposición mm -hmm. cuidado mi nombre 1 2 3 3 3 3 1 2 3 ¿Qué corta que no soy yo, mi amigo? Yo estoy...